Estoy luchando para ser libre, para que las mujeres seamos tomadas en cuenta y para que se respeten todos nuestros derechos como mujeres y por toda la situación de desigualdad, discriminación y violencia en la que vivimos las mujeres. La relación es que la, la pobreza es un problema estructural donde las mujeres nos convertimos en mano de obra barata, sumándole a esto nuestra triple jornada de trabajo y cómo sostenemos el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Y desde ahí el Estado no nos está garantizando a las mujeres el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas y como sujetas en esta sociedad, ya que tener las condiciones básicas y socioeconómicas necesarias para vivir es parte de esa vida plena que necesitamos las mujeres. Las violencias que se perpetran son diferentes, violencia, verdad, que van desde el poco apoyo que existe en nuestro país al trabajo que realizamos las Defensoras de Derechos Humanos hasta el tema de las intimidaciones y las amenazas que somos víctimas las Defensoras a la hora de estar apoyando a compañeras que están viviendo en situaciones de violencia en nuestras comunidades. Pues como ya sabemos, en nuestro país vivimos en una, en una sociedad patriarcal en donde el machismo es prevalente y ese machismo es el que no permite los avances en el trabajo de Defensoras de Derechos Humanos que realizamos para la reivindicación de los derechos de las mujeres de las comunidades.